Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fugger, TV de tecnología, streaming, todo y nos vinimos a buscarlo a la casa. Porque él es especial y tiene algún temita con los horarios, un poquito parecido al hermano, ya deben saber de quién estamos hablando. Llegamos, golpeamos y nos recibe nuestro invitado. Ah, está, es está, está, está, está. ¿Cómo va? Lo logramos, lo tenemos. Después te voy a hacer una pregunta porque quiero ponerle apodos a los Banzas. A si yo digo el loco Banzas, ¿quién es? Y... Si yo digo en impuntual avanzas, ¿quién es? Y yo. <risa> <Sí>. <risa> Ojo, que gocho también. ¿Se sí. pasó? No, no, no. Pasa que yo no los voy a recibir así nomás. En ah, mi casa no. en mi casa se toma. ¿En tu casa se toma? Cerveza por lo menos en mi casa se toma. Eso quiero que sepan. Pero vamos a generar... un. Sí, pero son las... Bueno, está bien. Pero es temprano. Se puede tomar. Hay que arrancar temprano. No vamos a empezar tarde. No, no, arranquemos temprano. Bien, comida. Comida. Veo, a mí me veo vasos de una manera Porque especial. No, no. Vamos es... a... ¿Qué vamos, vamos a hacer? Vamos a competir. ¿Lo que yo pienso? Vamos a competir. ¿Vamos a competir? Vamos a ver, vamos a arrancar. Vamos a jugar al Beer Pong o el Cerveza Pong. Vamos a hacer con Parú. ¿Te amamos? Sí. Mirá que no le gusta perder. Bueno, se le ganarán dos. Solo perdí con Gonzo. ¿Al FIFA? Sí. Perdí con Gonzo al FIFA y después le gané. A Straca le gané un shooter. ¿A un shooter? A Frank Caster le gané un doble desafío. Él me ganó en dominadas, yo le gané en jueguito y en un juego también de una bola. A Straca le gané un shooter de Terminator en los, en los bichos. y en el Mortal Kombat. ¿Qué más? ¿Qué otro desafío gané? Vale? A Pimpiano le gané corriendo. A Pimpiano. A Pimpiano. 22 ¿En serio? años tiene. 22 años le gané corriendo. Y descalzo. Y descalzo. Ahí va. Eh, pero bueno, fue por esto, ¿eh? Y mirá, en cuanto tomas cerveza, no... Va a ser difícil que me ganes en sí. <risa> vamos a ver cómo respondes. Mirá que vengo practicando hace un año ya. Pero, pero escúchame. El que emboca, toma el, el otro. El otro, el otro. El que emboca, toma el otro. Pero yo entre cada tiro y tiro meto preguntas, ¿eh? Nos vamos a empezar con una preguntita livianita. A ver. Ah, perdón, no, pues, Si no, ya empezamos y ya me tengo que picantear. ¿Te gusta streamear? Eh, prefiero hacer videos. <risa> so, hago a videos. ver, lo disfruto, me sí. gusta, es como que me agarran momentos. Sí. Con él en el verano estuve todo enero, todo febrero, streameando, sí. streameando un día tras el otro. Pero prefiero hacer videos porque puedo actuar, mira, me divierte actuar. Porque muchos streamers, muchos chicos que hemos entrevistado me dicen, no, lo apostas es streamear, es donde se ve la verdad. Bueno, vos ves tu realidad cuando estás con Goncho, cuando estirías vos. Pero a vos te gusta más el, el, el videito elaborado. Sí, sí. Pero porque me gusta eh, pensar una idea, viste, qué sé yo, estoy con vos así y te veo la remera naranja y tengo ganas de hacer un video con tu remera naranja. Claro. Bueno, vení, empecemos a flashearla y sí. empezamos, vos, yo, y le buscamos una idea y le buscamos otra idea y nunca hay nada 100% armado, claro. o sea, normalmente con Goncho el remate del video lo encontramos ahí sobre el final. Por eso como, como me permite actuar, me permite generar ideas nuevas y cosas frescas que sí. no hay ya por ahí, está lleno de contenido digital sí, por todos lados. Pero hacerlo vos y hacer tu personaje. Le trae sí. un, una nueva visión, una nueva cara Está ah, bueno, como se así. aprende goncho. Sí, sí, sí, goncho le encanta. Se, se Boncho, reprende. Le encanta, sí. Le gusta. Sí, te cierro la puerta. Entonces. Si te gusta y te definís como una persona que le gusta hacer videos, ¿no? Como después de la bio, video, hago, sí, hago videos en Instagram. en Instagram. Eh, ¿Quién te gusta? ¿Quién, quién ves que está es bueno y te pide buenos videos? No sé, Mike, ni y lo que quieras, los, El eh, primero eh, que eh, te voy a nombrar es a, a Frank, Gómez, Frank Gómez, porque es un referente. No. no solo es un amigo, sino que cuando yo arranqué con todo esto de los videos, había subido dos tres videos, ahora ya voy cinco, seis videos tampoco no. que voy una banda, pero <risa> ahora ya, mientras, ya, mientras había subido no sé, dos tres videos, él me los, me criticó todos los videos, me marcó las cosas buenas, las cosas malas, como que me fue Bien. mentoreando un poco. Se sumó un video mío, grabé un video yo con él, entonces es como que bueno. Para mí es el, el uno. Nachito Zaralei también, que es un amigo de él. Bien. No lo conozco personalmente, pero. No, bueno, pero importa. No, sí, porque sí, ves sí, el sí. laburo y te gusta cómo. No, no, me fascina. Te te es un actorazo. ¿cómo ¿Cómo empezó lo de los videos? ¿Empezó de verdad, así de casualidad? Sí, sí, es, sí. ¿Es real? La apuesta es que con Goncho, desde que tenemos 8 años que hacemos todas estas cosas que hoy en día ven en el streaming, sí. lo que ven en los videos, lo que ven en cualquier lado. Uh -huh. eh, con Goncho vamos al supermercado y no sé, tenemos una señora adelante y empezamos, ¡ay, la hemorroides que tengo! Y empezamos con todos chistes así, ¿viste? todo el tiempo, es como algo normal. Entonces, imaginarás, me voy con mis amigos, con sí. mi hermano, voy a jugar al paintball, me dan un mameluco de militar y yo empiezo. ¿Te no no puedo, te y ahí salió. Para el que, que no vez lo vez. vio, lo vieron todos, seguro. Pero para el que no lo vio, este video listo para lo que se encuentra? ¡Sí, señor. señor! usted está preparado para la batalla? ¡Sí, señor! señor usted está preparado usted para la batalla? Sí, señor. ¿Usted se va a morir esta noche, señor. Sí, señor? ¿Está listo para morir? ¿Está listo para morir por sus compañeros? ¿Por sus amigos? ¿Por sus familiares? ¿Por la patria? ¡Sí, señor! Si no está listo, retírese, No lo quiero ver! ¡Usted, señor! ¡A usted me lo desayunaba a la mañana! ¡Yo a usted me lo solía morfar cuando entrenaba! ¡Esa colita me la como esta noche! ¡Usted se va a morir esta noche, señor! ¡Usted esta noche se va a morir! ¿Está preparado para la muerte? ¡Sí, señor! ¡Usted dejó nada atrás! ¡A usted no le va a extrañar nadie! ¡Quiere morir por su patria! ¡Sí, señor! ¿Tiene algo para vivir? ¡Sí! ¿Se va a morir esta noche? ¡Sí, señor! ¡Entonces no sabe disparar si te morís, todo. Tienes que vivir! ¡Tenés que vivir! ¡No van a conquistar si te morís, boludo! ¿Estamos de acuerdo? <risa> Parte del humor tiene que ver con esto y tiene que ver con, con Goncho también. Se llevan muy bien en, en estos videos, pero se llevan también muy bien en el vivo. Sí, Te gusta sí. meter en el vivo, llevar a los pibes, armar el Barbanzas. ¿Es que lo que más disfrutás esa sí, parte? Sí, de? Sí. Yo soy mucho más fanático de, de, de ser el compañero de Goncho en stream que por ahí prender stream yo y que venga alguien. Bien. O sea, soy más fanático de... Goncho cuando inició el Barbanzas fue toda una idea que se le empezó a ocurrir con Juaco, que es su sí, mejor sí. amigo, como para incluirlo en el stream. Me había visto a mí, con mis amigos que había hecho un stream la semana anterior a esa, tomando cerveza, qué sé yo, entonces se le ocurrió hacer eso. Pero él es el presentador, digamos, claro. él es el que carrea la, sí, sí, sí. el barbanza. Yo agregó los chistes como para que.. Es el él trae, claro, es él trae la parte prolito. Exacto. Ese bigotito que le sale. <ríe> le salen tres pelitos que después pelito se los quiere peinar, viste, sale. sí, sí. El pelito que cada dos meses se va a la peluquería. Y está con el tic de la manito. Así, está tratando de sacarse sacarse el tic. Pero bueno, momento de la verdad, ya fue muy lianito todo, que cuál es gusta, que cuál es bueno, vamos a empezar primero a tomar. Vamos a ir por esto y vamos a empezar a preguntar un poquitito más zarpado eh, también. ¿Vas vos primero? Voy a arrancar yo. Bien, sí, no me... Regla, reglas, reglas en, en la casa de masa. Que no pique arrancó, antes. De acá para acá, puedes picar donde quiera. Bien. Podés picar también lo que hay <risa> arriba Estamos de ahí. picando. Y después donde cae, lo tomas vos. Hay una bola 8 ahí en el medio. O lo tomas vos también. O oh, bueno, sí, depende de, nada, de quién. Vale. Mira, ahí van. Bueno, vamos a reclamar, Mira, ¿Qué te tiene concucha, se ve? Este es el liganito. Este es el Ese es, es como un bonus, ¿viste? Para, para relajar. Claro, claro. Un poquito de azúcar. Y, y se apasa un poquitito. Bueno, vamos, arrancamos. Listo, arrancamos. Vale. Primer tiro. Uh. No tomo, no tomo, señores. Quiero que después de que emboque o no, tomarás o no, me respondas a qué stream lo uh. Por eso lo no voy a perder. Uy, mirá cómo entró. <risa> Bueno. Adentro. Tenía ganas de tomar igual. Está muy bien. Toma y responde. No, no odio a nadie porque no soy de odiar, realmente. Si no me gusta lo que hace, me de vuelta y me voy, es así de simple. Pero lo voy a elegir a Goncho. ¿Goncho? Y porque si amo tanto a alguien también lo tengo que odiar, ¿no? Tiene ¿Ah? que haber una balanza en el medio. Entonces me voy a meter más. ¿Qué cosas que hace Goncho en el stream? Decís, dale, pelotudo. Odio dos cosas. <risa> Principales dos cosas. Estamos bien. La primera, Sí. cuando cuento una anécdota de él y se si sí. quiere hacer el estrella, como. Sí. Ay, no cuentes eso. Yo no quería que cuentes eso. La, sí. eso la Es la, mío, la, yo no quería. La anécdota con elogio. Esa anécdota Exacto. para que caiga el que, elogio. Que la largo. tenía que bancar. Eh, que la tenía larga. Y justo ahí me dijo con ese gusto. No, pero puerta. hubo una vez que yo hice un stream y la invité a mi vieja a un toque. Sí. Y le digo, contate una anécdota de Goncho. Y cuenta una anécdota cuando tenía dos años que comía arena en la playa. Sí, sí. Se enojó, ¿Sero? no le gustó que yo haya contado esa historia. No, esa no, es una de las cosas No tenemos molestas. que contar nuestra intimidad, somos streamers. Pero no, una no, no, historia cuando no, no. teníamos dos años, claro. No, aparte, fue, ¿Cómo amigo? genero contenido si no te cuento mi historia? Exactamente, hay que generar. Otra cosa que odio es que hace Goncho. Y lo el otro tío. es cuando le pido, che, me estás una remera que, no sé, estoy transpirado, sí. o me mojé con la lluvia. Um, Uh, y algo? duda, duda, duda, y me dice que es ay no sé, pero me la vas a romper... Bla, bla, bla, bla, bla", y después me la termina dando. Sí, sí, y pero... en el proceso de la duda yo me no Te pones loco. Pero... Si después termina poniéndose siempre la primera Por eso. No? Bueno, siempre épico. Épico, <risa> iconic. Bueno, vamos, vamos por un tiro más. No, pero tengo una mala suerte. Pues re cerca. ¿eh? <risa> ¿Qué otra cosa? además de streamear te gusta hacer, por lado de la música, del deporte, lo que quieras. Si es tranquila, seguramente te voy a prifiar, pero igual vas a tener que responder. Voy con el segundo tiro. Uy, me pasé mal, mal, mal, mal. Yo te digo ahora, toma, tenés esta guita, no la podés usar para viajar, sino que tenés que abrir un negocio de algo. Una, que no puede ser cervecería, pues ya tenés a los sí, sí, ¿para sí. Qué? Te doy plata, te digo, toma, armalo como quieras, lo que tenga ganas, lo que se te ocurra, Tenés presupuesto ilimitado siempre que sea dentro de ese negocio. ¿Qué harías? Y haría un, Y yo soy muy fanático del counter y eso. Capaz me, me hago un equipito de counter, mm. me compro una gaming house. Sos de mirar, sos de mirar mucho. Sí, de mirar me encanta mucho. ver counter, me encantan las partidas sí. profesionales. Pero jugarlo yo te juego dos tres partidas, después ya. Ya te acasas? Basta. Pero mirar, sí, mirá que Me levanto a las 6 de la mañana a ver counter eh, cuando juegan en China. Sí. No importa. Te si, viste toda la web. Si torneo, sí, la web sí, pero Compleo. porque jugaban los chicos. También, claro. Todos los torneos que jueguen un conocido mío o los profesionales no, que me sí. gustan, sí. Dale que tengo el pico seco. Ah, no, sí. Lo y te asusto Ah, eh, sí, ahora sí. Venía muy seco, venía muy seco. Bueno, seguimos. Un ogro. que hacer una pregunta? No, a nadie le interesa lo que a decir yo. No <risa> sé. ¿Sí? No, te hago yo una pregunta. Dale, dale. dale. Pero ahí está la, la agarra, la agarra. Hey, Haz eh, preguntas bueno, que... voy... No tibia Espera, hace pregunta ah, okay, que después okay, respondo okay, yo eh okay, okay. Vos, ¿cuál es tu streamer youtuber que más odias? ¿Qué más odio? Sí. No me gusta. Somos más odios. Eh, no sé bueno, lo que hace Chau cabrera, pero es muy fácil. No me gusta Wi-Fi, viral, no me gusta nada. Está bien. Hasta está bien. Tuve un quilombo, bien. con como No me gusta esa. No me gustan los que hacen bromas de ese tipo y menos lo que es viral wifi, pensamiento. ¿Está bien? 100% de acuerdo. ¿Respondí bien? Perfecto. Sigamos. Uno a uno. ¿Quién tira yo? Dos. Muy bien. Ay, tirado de jodiste. <risa> Picó en verdad. uno y en una. <risa> bueno, seguimos, eh, seguimos empatados. Tema música. ¿Hay algo que te apasione más? Dijiste que el counter te encanta. Sí, sí, sí. Pero después de lo que es jugar counter y todo, ¿hay algo que te apasione más que la música? Eh, el fútbol. ¿El ¿Fútbol te gusta? Sí, me encanta. Bien, Ahora bien. no estoy jugando tanto, no. hinchas ah, bueno. de bocas, fanático. Dime, es un gol de chilenas que están en, en, en, en las redes. Sí, sí, Muy sí, bueno, gol de <risa> chilenas. Muy bueno, sí. la palo de pecho. ¿No? Sí, ¿no? igual la mano me sé gustó. Pedirlo que lo vamos a poner. Pedirlo que lo vamos a poner. Este golazo es para cubrirse. Micrófono. ¿Tienes micrófono? Está ahí. Este va a gustar, uno o dos. Acá tiene micrófono, está No sé, ambiental no. Sí, Paco. Una chilena. Sí, que no por favor. Una la que te Una chilena de ruta. El te busca. Depende del partido. Sí. Verlo, no miro mucho fútbol últimamente, no. Veo no, a boca cuando juega. Algún partidito de Rivers y juega por Libertadores, porque. Para que admito que me gusta como juega River en Libertadores. Ah, mira, ¿te toca tirar la voz? Ahora sí. Voy a tomar de nuevo, me parece. Vas a tomar la coca igual, tranqui. Sí. Mira. Esta comunidad tiene streamers, algunas mujeres. Sí. ¿Sí? Me vas a contar cuál es la que más te calienta. Me lo vas a contar después. Respondiste lo mejor? ¡Uh! Entró y salió. Bueno, bueno. Este. Mira, la, la chica que más me, me atrae no es streamer. Sí. Bien. Tiro ahí como por bien. las dudas. No es streamer. Pero voy a ir por la cordobesa Yara. Ah, bien. Sí. bien. Vol, volumen bajo, pero. Pero porque. Te pega unos gritos cuando se suscriben y sí. esa cosa que.. Es un... bajas un poquito de volumen. Pero... la ves jugar al counter, que decimos al counter no, al Fortnite, que juega muy bien al Fortnite. Te apasiona eso. la habilidad. Y la veo jugar al Fortnite eh, y está bueno. Hay sí. muchas chicas que no les quito mérito, no. pero de repente su stream es, eh, no sé, sesión de yoga y están todo el día así. Sí, claro. Y a, nos, a los chicos les interesa través Sí, a la vez, somos pa'jemos, no definimos de esa manera, lamentablemente. Eh. Cuando entramos te pregunté y te dije, loco avanzas. ¿El hippie balance? Sí, sí. El sí, sí, el sí el eso, no, Sin duda. No nota descalzo. Siempre descalzo, siempre descalzo. ¿Te sentís más cómodo con ese.? Sí. sí. Te sentís más tranquilo, más cómodo. ¿A qué, cosa, a qué, ¿Qué cosas no pueden faltar en tu vida? Eh. Cosas materiales vamos a hablar, no? ¿Qué okay. cosas? Sí. Y. Sí, sin ir sentimental, como sí, con sí, los sí, amigos sí. y la familia, y la cerveza no de la barraca, cerveza me gusta el vino también. Vino y cerveza, son las dos primeras cosas que dijo, o sea, te vas a una isla, te llevas vino y cerveza. Eh, bueno, no sé si entrará en la entrevista, marihuana también. Ah, sí. Música. Música. Música, no sé si entra en lo material, pero... No, no, está no bien. Sé. ¿Qué traperos te parece que si no para Este tiene algo. Y... Easy... Eh, Easy e S? Easy A. Easy e -A. E a? Sí. Esa me parece que sabe mucho de la música. Sí. Mirá que bien. Después CRO. Sí. También. Te gusta también. Por, para, para también. Porque escuché por ahí <risa> que le gustaba Pink Floyd y demás. Así ah, que es muy bueno y debe, que debe gustarle la música. Debe ser. No, pero hay un par de temas de él medio un poquito menos traperos, un poco más rockeros que, te gusta? que me gustaron. Y después, bueno, el Duki porque es un maestro sí. de la producción musical. Vamos con un tiro más. ¡Adentro! Ah. ¡Adentro! ¿no? Encima el de la punta, que es, el más, que es el más difícil. El de la punta es jodido. Yo? Muy bien. Vamos a, a limpiar y vamos a... Yo también lo tengo seco, así que voy a tener que tomar en un ratito. Pero Perdón, bueno, mi puntería es mala. Ahora me contás, ahora me contás. <Risa> si yo ahora te digo, tengo plata para la producción de un video, ¿qué harías ¿Dónde lo harías? ¿Qué imaginas? Yo estoy ahora haciendo algo que son como una especie de novela, una oh. sátira de novela, así latina, ¿viste? Sí. Y, y bueno, produciría mi propia novela que ya tengo escrito dos, tres capítulos. No los empecé a grabar porque, bueno, los grabé sí. como se pudo, ¿viste? En no el celular, casi, así. ¿Casi de actores o? No, no, te... son cuatro personajes que actúo todo yo, así que... Ah, vas a estar... Sí. ¿Tu mirada sobre los youtubers en general es negativa? Sí. Sí. Sí, no. porque el problema para mí de la mayoría de los youtubers hablando ¿no? de lo que sí, yo sí, sé, es. que, que quieren, quieren ser famosos. La búsqueda es la fama. No les Primera importa banda. el contenido. Ellos quieren subir videos, que los vean, que se suscriban, tener seguidores, hacer el pero que, que los conozca claro. gente, el teatro, lo que quiera. Buscan eh, la fama. Sí. Si vos, en vez de buscar la fama, buscas un buen contenido digital, después viene solo, eso sí. El día de hoy nos vinimos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Estamos en el evento de Samsung Argentina, en el cual Gabriel Ochoa nos va a estar comentando las novedades de toda su línea de display. Bueno, estamos acá en el evento de Samsung, estoy con Gabriel Ochoa. y contanos un poco qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, de qué es más o menos lo que se trata este evento de Samsung. Bueno, Jonathan, antes que nada, gracias por acercarse. Eh, hoy estamos en un evento muy importante para nosotros, un evento que que planificamos hace mucho tiempo, donde estamos presentando todo nuestro portfolio de productos de Visual Display. Eh, la idea del evento de hoy, tuvimos dos sesiones, una sesión a la mañana, donde invitamos a nuestros principales canales, tanto integradores como resellers, a que se acerquen a conocer un poco de las últimas novedades que trae Samsung al mercado, y, y planteamos una dinámica muy particular, donde ustedes van a poder ver ahora, eh, recreamos varios entornos de uso de nuestros productos, y bueno, acá estamos en un entorno de gaming, con lo cual van a poder eh, ver nuestras novedades en términos de producto, van a ver dos monitores de 49 pulgadas, un monitor que seguramente ya conocen porque lanzamos en el mercado hace un par de meses de atrás, pero que, que sin dudas vale la pena destacar. Sí, como nos pueden ver justamente estamos en el entorno gaming, tenemos dos terribles pantallas de 49 y estamos en sillas gamer, como que se entona un poquito entre tanta cartelería digital pero también ustedes le hacen mucho foco a lo que es el gaming y como comentabas, ya el, si bien el 49 ya lo conocen todos, también la línea G73 de 24 y 27 y nos comentabas que están teniendo productos nuevos a lanzar al mercado Sí, estamos planificando ampliar un poco el portfolio si bien eh, la serie G73 tiene excelente aceptación y la verdad que nos sorprendemos de, de los buenos resultados que tiene ese producto, tanto en lo que es 24 como 27 pulgadas, estamos previendo lanzar en poquito tiempo un monitor gamer de 24, siempre manteniéndonos dentro de la propuesta Curvo, Samsung es líder en esa tecnología, creemos que realmente es un diferencial importante de la marca. Y estamos planificando lanzar un 24 Gamer con 4 milisegundos de tiempo de respuesta, pero 144 Hz en lo que es la tasa de refresco. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a vos y, bueno, muchas gracias por acercarse. Esperamos recibirlos pronto. sea competitivo, pero ¿cómo vamos? 2-1. Ah, Por, Por ahora, 2-1. Por ahora, 2-1. Vamos con todo. ¡Toma! Bien. Me molesta más la coca que la cerveza. Sí, me sí, <ríe> estoy, estoy cagando la vida. Bueno, ¿tatuajes tenés? Tengo uno, sí. ¿Un tatuaje y nada más? Nada más. Tengo los dos martillos de Pink Floyd acá. Ah, bien. En la espalda. Este tatuaje que tengo me lo quiero... Ampliar. Estirar. Claro. Agregarle más cosas de Pinfloy, y más cosas de cepel un poquito de cosas. ¿Cómo eran en el colegio ustedes dos? Eh, éramos exactamente iguales con tres años de diferencia. Sí. Sí. Porque yo tenía un amigo con el que iba para todos lados, sí. el que hinchaba las bolas y el sí. que les jodíamos travesuras de acá. De sí. allá. Lo mismo a él. él. Él hizo lo mismo exactamente. Exactamente lo mismo, las mismas boludeces, con un amigo también. Y a él le pasaba que le decían, Banzas, mire que es su hermano. Sí, sí, sí. A mí me pasaba también. ¿A vos también? Con mi hermano más grande. Pero es bonito, hermano. Yo tenía profesores que me querían y profesores que me odiaban según mi hermano más grande. Pero tu hermano no es un tipo querible, tu hermano más grande. Sí. Es un tipo sí. bueno, tranquilo. Sí, pero viste que cuando a alguien lo quieren, también hay alguien que ahí. lo odia, ¿viste? Sí. Bueno, entonces de repente ves a alguien carismático, buena sí. onda, caminando por el ah, conegio y pie. hay alguien que no es tan carismático, tan buena onda, que le cae mal. Eso. Mira, ahora sí, la basta. Sí, toma, toma. Basta. Tomé, toma, basta. toma, toma, toma. Pregunta. Esto es... ¿Ah, ¿me pregunta? Bueno, ¿esto es 3 a 2? Sigo arriba, ¿eh? ¿Tomo? ¿Cuál es la streamer o oh, youtuber <risa> que más te gusta? No calienta, no calienta, no necesariamente. ¿Qué te gusta? Contenido no gusta. digital, para no matarte. ¿Te tengo que decir la verdad? <risa> Preferentemente. Si no decís algo para la cámara, después me decís al oído no, a lo que pensás en serio. Hay muy lindas chicas, hay muy lindas chicas. Mirá cómo eh, De Chile, Capri, Capri Mint. Okay. Chilena es de 9Z, además. así, sí, sí. No, no, lindo, vale, somática, vale, vale. vale. Vale, Le gustan los esports, por eso me gusta generar sí, sí, contenido. Así que es sí, cierto. Ahí va, bien. Se fue a Chile como para sí. ¿no? zafar un poquito. Acá pez, ¿no? La no me festive. Pez... Ah, me fecile, sí. Sí, claro. sí, sí, me Chile. Con el medio, la verdad. Ay. Ah, tiro ah. ah, lo... para. Uh, te, te llevo a la noche. ¿Te gusta salir o no? Salir, te digo, boliche... No. no. Prefiero juntarme hasta las 6 de la mañana, pero en una casa, tomar cerveza, escuchar música, mucho más chila, antes que ir al boliche, estar así todos sí. juntados, que el borracho te quiere cada trompada, que sí. el patoba, que el chivo... No. Sí. Perdón que lo metamos a Goncho, porque Goncho ya tuvo su entrevista, pero me gusta el tema <risa> Igual es normal eso. No, me no, no me encanta. No, me encanta, es mi no hermano. Eh, en 8 no, 8 más de boliche. Sí, sí, sí. sí ¿no? Sobre todo ahora se puso mucho más bolichero con la novia. ¿Le gusta mucho el tratamiento de DIP? ¿A él o no? Sí, sí. <risa> Eso, va mucho a sin Río porque lo hacen sentir claro. de King James. Claro. Viste, entra Lebron ahí claro, en sí, la NBA. Sí, sí. Si Permiso. Ojo también, pero este me parece que tiene, como tiene ahí amistad. Si fuese a otro lado tiene que hacer la fila, no le gusta. Estamos no, fila, no se me va a Bueno, tira vos, tiro. ¿Tiro yo. ¿Abará? Ahí va. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y qué es lo peor de vivir todavía con tus viejos? Y lo peor es la independencia personal a la hora de volver de, del bar. De estas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Sí. En donde, qué sé yo, voy a un bar, la barraca, por ejemplo, para sí. decir, ¿no? Y qué sé yo, de repente hay una chica que me cayó bien sí. y me quiero ir con ella a tomar algo sí. y estaría bueno ir a mi casa y no puedo. pues sí, no metes. Y no, no, no, yo respeto eso. ¿Y el llamadito ahí algún agoncho por él? Bueno, claro. Uy, ¿a vos, un, un llamadito salvador. llamadito salvador? ¡Adentro! Mirá, tenía que estar así. Tenía que estar que es un 4 a 2 casi, casi. Ya está casi que me esté ganando ya me, no sé qué pasa. Vamos todavía. Falta, falta, es largo el camino. ¿Cómo arrancó lo del streaming? ¿Cómo arrancó? ¿Cuándo fue la primera vez que aprendiste? Tenías por ahí el tema de haber hecho con Goncho y todo, pero ¿cómo fue ese, ese camino de meterse en un mundo, no sé si nuevo, pero sí si un mundo diferente? Sí, cuando yo arranqué, eh, Goncho ya... Venía, pero con 100 personas viéndolo, sí. no era, viste. No, no, pero tenía... Y, un... y mucha gente de, de su stream me decía, Facu, streamea vos, streamea vos, streamea vos. Y me empezaron a manejar, me empezaron a manejar. Y de un día para el otro, literalmente, en sí. dos días, yo tenía, no sé, 200 seguidores en Instagram, mil. Y lo sí. bueno que en mi primer stream, yo ya tenía el apoyo de toda la gente. Claro. Los que me iban a Goncho. Caster que me hizo una raid. O sea, que claro. él, él estaba streameando y todos los que estaban viendo la edad me, me entraron a ver a mí, me dieron un follow. Entonces, mi primer stream tenía 700 personas viéndome. Sí, ¿Y la no estaba... sí estuvo de eh, estuvo de estuvo mira. bueno. Estuvo bueno, la gente se divertió y lo mejor de todo es que me motivó a, a seguir. Sí. ¿A qué streamer miras? ¿De Argentina o de afuera? Eh, ¿También las competencias de no, la UBS. Sí, no, mira, porque, sí, eh, sí. Oficiales. Me gusta ver mucho a, a, a Pome. Sí. porque como te digo yo miro mucho Puget no juego mucho porque sí. soy burro pero cuando juegan bien como Pome, me, me encanta. sí Pome es uno de los que más miro sí, no. por lo general y después uno que me divierte mucho es el Momo también cuando me junto con él lo disfruto mucho son es capos eh, eso vamos a hablar ahora tira uno y te voy a preguntar un de, de... poco más de presenciales de... Ah. Ah. adentro ah. cinco perfect ahora bien, me responde bien ganador eh, no más las que quedan. ¿no? no toma todo, ¿no? No, vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer más cuto, vamos a tomar uno cada uno oh. me tomo todo lo lo que tomo que queda, el que yo tomo uno. porque tengo el pico seis con poquitos ¿sí que me toman vamos dale vino lo recibió y vamos a hacer una nota no sé qué pasó ¿tú? terminó todo rápido. ¿no? vine <risa> a, sí. a hacer una nota que salió genial me recibió como juego y bueno terminamos ganando pero puede pasar ¿eh? ojo Igual a mí me dijeron que él gana siempre, así que <risa> otra cosa no esperaba. Solo el FIFA me falta, pero quiero revancha con un y la vamos a tener. Bueno, ya cerrando, te, te estaba preguntando cómo es el encuentro de ustedes cuando se ven en persona. Cuando te cruzas con un Momo, me encuentro con otro hermano, pero cuando te cruzas sí, con sí. un Momo, con alguno de los chicos que y... tienen buena onda en redes seguro y... Con Momo, con Guillo, con Luke esos son los, con los que más nos divertimos. Claro. Pero ponele, está divertido la diferencia. Yo me junto con que yo, Frank, Coscu, Momo, todo el grupo, la chilena, sí. todo el grupo de Coscu Army, en un evento y es una cosa. Claro. Eh, nos juntamos a comer y es otra, porque en un evento de repente, claro. yo estoy hablando con Martín y se te llena de gente que le quiere hablar y se acabó sí. mi conversación con Martín. Bueno, podemos. Claro. te mando un DM después. Pero, qué sé o sea, yo, que cuando nos complicado. juntamos a comer, estallamos de risa. Bien. Sí. bien, Sobre todo con el Momo y Guillo, es como que tenemos un tridente los dos. Los ah, se muy bien. Nos cagamos de risa ¿sí? ¿Cómo te ves a los 30? cerrando. y Sigo 30 5 Me años, veo, qué? para no decir espero verme, sí. me veo haciendo teatro, haciendo stand-up, que es una de las cosas que más me gusta hacer, Bien. me gustaría hacer, sí. mejor dicho. Eh, algún show así como tienen Nacho Saralegui y Fran Gómez con Goncho, sí. una onda así de meter personajes o hacer cosas Bien. así. Pero eso básicamente, actuando. Me encantaría estar en 30 años ya actuando y viviendo de la, de la actuación. De la actuación. ¿Y prendiendo el string también? ¿No sabes? No sé. En los streams de las demás personas seguro. Algún que otro stream también seguro, ¿sí? Porque las raíces se mantienen siempre. Bien, un poquito. bien, muy bien. Bueno, llegamos al final del nuevo episodio de Pulgar TV. Gracias, Paco, por recibirnos en tu casa. Nos recibió como juego. Se queda con las pelotitas. Salió mal. Salió mal. Nada, no, salió bien, salió bárbaro. Gracias en serio. Nos vemos la semana que viene con mucho más Hola ¿qué tal como estás? bienvenidos a un nuevo programa de Fulgar TV ¿Por qué estamos aquí? porque no quiero gritar porque estamos en un departamento Pero este... ¿Y estás... No, no pongas los copetes fríos Quitamos, ok ¿Sí? Dale Vamos, vamos a Bueno, pero bueno, que me están puta, no uses eso Cada vez que digo no uso lo usas, así que usá, eh Recopado, pagado porque por una pelotita la pongo es un buen de... Sí, gracias